Hola hola hola gente de Youtube Estoy aquí jugando Gato Bros Que es uno de los juegos más difíciles de ganar Bueno si no me creen aquí lo verán Ya comenzamos Joder, puto teclado me decepcionaste Aquí voy Ah, puto teclado de mierda Ahora sí, sacaré mi poder de gatito feroz. Mi Ahora sí estoy preparado. Me cago en la puta. Ni siquiera mi poder sirve, aprobaré todos mis poderes. No Joder que es más difícil que la puta madre agarro la bandera y me voy al coño ay que casi me voy a la mierda aquí debo tener cuidado me agarro un euro soy superman ah. joder que es más difícil que penetrar aquí voy otra vez y espero que no me caguen Cagamos a jajaja. Ja, ja. No, no, no, no. Nunca voy a poder ganar esta mierda. Piense en que si lo vas a ganar. Mira quién habla. El pendejo hijo de las remil putas que me ha estado matando. Jajajaja. Jaja, ja. ja, ja, los engañé pendejos. Eso crees tú. Joder, ya veo la meta, me he salvado. Nadie se salva de este juego. ¿Pero qué mierda pasó? Bueno amigos hasta aquí dejo el video, que es más arrecho que nunca. Bueno amigos si ven este video suscríbete, que haré más videos, como Slenderman, pero cuando no le tenga miedo a ese juego de mierda, ya que aún no estoy acostumbrado. Bueno amigos adiós, chao, nos vemos.